La rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, la segunda ya que lleva al frente del Estado Dominicano, como lo establece la Constitución en su artículo 114, que el presidente cada año debe rendir cuentas ante la asamblea conjunta de ambas cámaras en lo que es el salón de la Asamblea Nacional. Yo quisiera que ustedes me permitan compartir algunas de ellas de manera muy importante para poder nosotros establecer nuestro propio análisis en lo que fue esta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Vamos a escuchar algunas de ellas ahí, por favor. ...y que hubiera sido calificado por Sistema Único Beneficiarios, había 300 personas, eh, que hubiera 300.000 personas, que las la severos más severo que ha sido recorrido por el programa, y ahora lo vamos a poder recoger. Y vamos a duplicar el parque que existía anteriormente, era mil personas, va a llegar a 1.650.000 personas con el doble del monto. De la gaveta anteriormente, como comer el primero, que se llamaba era 825 pesos, ahora es 1.150 pesos. Y como había un incremento del gas, pues entonces también estamos incrementando la, también el gas. O sea que la familia va a tener, aparte de su tarjeta, también va a tener un incremento del gas, como una forma de compensación de la inflación que ha existido, que es exógena, pero que nosotros tenemos que proteger, sobre todo a las familias pobres de la época Dominicana. Algunos casos de atraso que hubieron en meses anteriores ya se han normalizado. ¿Cómo marcha esto? Sí, eh, bueno, tú sabes que eh, lamentablemente tengo que admitir que tú sabes que ha habido bandas eh, de delincuentes eh, que han robado el dinero, que sobre todo con, con, tanto con tarjetas como con cédulas. Estamos trabajando ahí, tenemos más de 50 gente presa, ahora mismo estamos trabajando toda la, eh, la policía, eh, el DNI, todos los sectores, estamos trabajando en ese sentido para alcanzar los culpables de esa situación que hizo que provocara un retraso, sobre todo en la parte sur del país. Eh, estamos trabajando en eso y los próximos días va a haber eh, sometimientos importantes porque no vamos a permitir que el dinero del pueblo mexicano robe ningún delincuente electrónico a nivel del país. Tony, ¿cómo se pretende llevar a cabo esta nueva inclusión de los nuevos beneficiarios? ¿Cuál va a ser el proceso si continuarán de manera normal a través de los censos no, anteriores? Lo, lo que está sigue normal. Nosotros ahora tenemos el mapa de la pobreza, tenemos el CIUBEN. El CIOBEN dice que hay casi 300.000 dominicanos eh, que son muy pobres, que no han sido recorridos eh, por el proceso. Entonces, obviamente que ellos son los primeros. Eh, nosotros empezamos, porque trabajamos con datos. Recuerda que estos son programas que existen a nivel mundial. En el caso de nosotros, está muy seguido eh, por los organismos internacionales. Y como no son politizados, los que recogemos son la gente pobre. No importa su bandería política, no la gente pobre. Y entonces, producto de la pandemia, ha eh, habido movilidad en algunos sectores que ha hecho que todavía esos 300.000 personas eh, no se recorrieran el programa y son las personas que nosotros pensamos recoger eh, con este programa para la pobreza más pobre, más extrema, está protegido con los programas sociales del gobierno, tanto en la, en la gaveta Aliméntate como en la gaveta del de bono luz y el bono gas. Señores, el, al, el, alcalde, el alcalde de Santo Domingo Oeste, el ingeniero Andurra. El ingeniero, se hablaron de obras precisamente en su municipio Santo Domingo Oeste. ¿Cómo valora usted esto y cómo marchan los trabajos allá en, en su municipio? Realmente, las inversiones que está haciendo el gobierno para mejorar la condición de, del tránsito y del transporte del municipio Santo Domingo Oeste hay algo sin precedentes. Ya se dio el primer picazo... ...de lo que es la solución vial del kilómetro 9 de la autopista Duarte... ...se dio el primer picasso para la ampliación del metro... Se dio, ...ya se está trabajando en lo que es el teleférico de la parte oeste... ...y estamos trabajando también, ya vamos a empezar en lo que es la, la paralela a la Isabel Aguiar... La, la, la solución de la entrada del café con la comunicación del 6 de noviembre. O sea, nosotros estamos por encima de lo planificado. El presidente está haciendo inversiones que realmente son beneficiosas para toda la comunidad. Seguimos en esta cobertura especial, rendición de cuentas 2022 N16. Yo, Robert González, ahora converso con el diputado Aníbal Díaz para escuchar su opinión del discurso, diputado. Bueno, primero decirte que es un discurso de rendición de cuentas, es un ejercicio de modelo de gobierno... ...que expresa respeto por lo que expresa la Constitución de la República... ...aquí se ha hecho una rendición de lo que el presidente ha hecho... ...de lo que el gobierno ha hecho durante un año... ...se han presentado logros importantes en turismo, en aduanas, en INAPA... ...en promesecal con el tema de la reducción en la capacidad... ...en lo que nos costaba los medicamentos, lo que nos cuesta hoy... ...dando mayor nivel de cobertura a los dominicanos... ...el anuncio del presidente de 300 mil personas más... ...a ser incluidas a través de los planes del gobierno central el anuncio del presidente de la República de que el Ministerio de Industria y Comercio va a asumir hasta un 10% del aumento de los commodities, de las variables que inciden en los productos y en los precios de, esto, de todos estos temas que final al impactan con el tema de la inflación, igual con el, el aspecto de los combustibles, mientras ha habido un aumento de más de un 110% a nivel mundial, aquí solo se ha expresado un 35%, porque el gobierno ha hecho un sacrificio fiscal asumiendo más de 2 mil millones de pesos para que no sea pues, traspasado al, al ciudadano común. Sin duda alguna, un presidente claro, convencido de que estos cargos son pasajeros y muy convencido de que quiere salir del gobierno siendo un hombre apreciado por la sociedad dominicana como una persona honesta, habiendo hecho grandes cambios, pero sin perder nunca su compromiso con la honestidad y con los valores. Sin duda alguna, Luis Abinader representa un modelo de gestión pública decente que marca le hizo un cambio que muy tiene vuelta atrás. Diputado, pendiente proyecto de ley, mencionó varios el presidente, pero hay un proyecto de salud mental que usted sabe que la población en estos momentos lo necesita, diputado. ¿Qué tal para él? Sin duda alguna, la salud mental es una necesidad que el COVID la ha puesto en mucho mayor nivel de urgencia. Hemos presentado en el día de hoy ya... Hemos introducido el proyecto de salud mental que crea y que libera lo que tiene que ver para que las aseguradoras puedan darle la misma cobertura que le dan a otras situaciones médicas, se la den a través de psiquiatras y psicólogos. Sin duda, el presidente ha anunciado hoy también el compromiso con una ley de extinción de dominio, con el cual tenemos un compromiso de revisarla, de mejorarla, para que podamos entonces aprobarla. La salud mental está en la agenda del gobierno dominicano y sin duda alguna que en esta legislatura será ley. El presidente debió hablar de cómo, vamos, cómo el gobierno va a resolver el tema del encarecimiento de la canasta familiar, cómo el gobierno va a ayudar a resolver el tema del encarecimiento de los combustibles, de los materiales de construcción, qué va a pasar con la desaparición de los, de los medicamentos de alto costo, qué va a pasar con la seguridad ciudadana. Eso, de eso fue lo que el presidente debió hablar y brilló por su ausencia. Señores, luego de escuchar diferentes opiniones de los legisladores de ambos partidos, PRM como PLD,